Hola, buenas tardes, soy Samantha Leiva En primer lugar, quisiera agradecer a Andrea y al posgrado en Ciencias Antropológicas de la UAM por la invitación para dialogar en este panel. El día de hoy presento estas reflexiones tituladas Más allá del Hiyaz, otras antropológicas de mujeres desde los discursos en torno a lo sagrado. Gran parte del interés hoy es platicar, desde mi experiencia como historiadora y antropóloga, los abordajes teóricos y metodológicos de temas como el Islam, las musulmanas y las andanzas académicas, así como también las maneras de producir el conocimiento, aprendidas durante mi formación, ya que son parte de una colonialidad del saber, ejercicio desarrollado por las universidades. A partir de algunas reflexiones personales desde mis investigaciones de maestría y doctorado, y siempre con el apoyo de mi comité tutorial, en este caso de manera puntual, de la doctora Ishita Banerjee, pude cuestionar mi trabajo y la forma de acercarme a musulmanas desde la perspectiva de los estudios de coloniales, recurriendo a autores y autoras como Chandra Mohanti, Ramón Grossfogel, Walter Miñolo, Edgardo Lander, Ochi Curiel y Sirin Abdi, entre otros. De 2015 a 2019 llevé a cabo mi trabajo de campo con la Asociación Mexicana de Mujeres Islámicas. Durante mis visitas a la comunidad, observé que todas las personas se acercaban a esta con el único interés de conocer la situación de, la, de las mujeres, en gran parte difundida por los medios masivos de comunicación. Asimismo, había presencia constante de científicos sociales. Durante mi estancia, en una ocasión, las musulmanas expresaron su sentir sobre la forma en cómo los sociólogos, historiadores, antropólogos, politólogos o internacionalistas se acercan a estudiar a los otros, a ellas y al islam en este caso. También sobre la autoridad que otorga la academia y las ganancias económicas, otrificándolas. Cuestionaron el por qué no son invitadas a paneles para ser escuchadas y que haya una especie de debate sobre lo que las academias escriben de ellas. Esta situación abrió la puerta a varios caminos y acciones. Por un lado, buscar un acercamiento a las hermanas musulmanas desde un espacio en el cual sean sus voces las que se expresen, no desde una posición de autoridad, más bien como un intercambio de conocimientos e ideas, dando como resultado la escritura de un discurso en el cual ellas estén, ellas estén presentes además de estar en una constante reflexión sobre el papel de las academias en la producción y reproducción de conocimientos, cuestión que me trae el día de hoy aquí. Por lo anterior, esta presentación está dividida en tres partes. En la primera hago referencia a mi trabajo con musulmanas mexicanas en la Ciudad de México, quienes han generado trayectorias críticas desde el interior del Islam y desde sus experiencias. Además han mostrado otras antropológicas, es decir, formas diversas de habitar el mundo y por lo tanto otras maneras de acceder a la modernidad. En segundo lugar, me interesa mostrar una crítica a la manera en cómo las universidades forman a los estudiantes y el poder que ejerce la academia, controlando la producción de conocimiento. Así también, quién tiene derecho a decir qué cosa en cada tema, evidenciando las relaciones asimétricas de poder en la generación de conocimientos antropológicos, además de plantear ¿Cómo reproducimos una antropología colonizada? De inicio, y de acuerdo con Sirín Abdi, la islamofobia es una herramienta construida a partir de diferentes tipos de discursos coloniales. Este concepto produce objetos de dominación y control. Actualmente, este enfoque va dirigido al sujeto objeto denominado la mujer musulmana con hijab. ¿Cómo se construye el sujeto objeto mujer musulmana con hijab? El tema de interés en los discursos académicos actuales es el tema del hijab y las mujeres. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo lo usan? Además de mostrarlo como un símbolo de subordinación y opresión de, y opresión de las libertades. De tal forma, se esencializa a las musulmanas y al islam, sus actividades, intereses o proyectos bajo una situación de subordinación y dominación masculina. Este estereotipo reproduce las lógicas de colonialidad. Esta idea coincide con lo observado durante mi trabajo de campo en la asociación. El tema central, como ya comenté, para, para los nuevos participantes no musulmanes era la situación de la mujer en el islam. ¿Cómo funciona la islamofobia generizada? La imposición y reproducción de la manera de ser mujer desde un punto de vista de la modernidad occidental ha ignorado representaciones femeninas de otras culturas y ha promovido una categoría única y universal de ser mujer, donde es paradójico definirse como mujer y religiosa, ya que para ser feminista se debe estar alejada de la religión. En este sentido, si hacemos un acercamiento a la historia del concepto de secularismo, Asuntos no religiosos, autoras como Joan Scott, Ishita Banerjee o Florence Rochefort, entre otras, comentan que el secularismo y los derechos de las mujeres no han recorrido siempre el mismo camino, ya que los procesos de secularización no trajeron igualdad para los sexos. Para Joan Scott, el secularismo ha sido entendido como sinónimo de soberanía y democracia. Históricamente es el triunfo de la Ilustración sobre la religión, en este sentido, la autora comenta, 1. La secularización es un proceso histórico a través del cual una autoridad religiosa trascendente es reemplazada por un conocimiento que solo pueden generar los seres humanos que razonan. 2. El secularismo es la idea de progreso e igualdad de género occidental, en contraposición con otras sociedades, ya que evidencia la superioridad de Occidente. 3. La idea de ciudadano era masculina. 4. El secularismo no promovía la igualdad. 5. En el caso de las mujeres, lo religioso o tradicional es siempre más estricto que con los hombres. Este pensamiento justificó la superioridad frente a otras sociedades. En este caso marcó una diferencia directa con el Islam, como opresor hacia las mujeres y mostrándolas inferiores. Desde estos postulados nos hemos acercado a otras sociedades. Aunado con los discursos emanados desde diferentes espacios, donde impera un feminismo blanco, se coloca a las musulmanas y otras mujeres con diversas interpretaciones en torno a lo sagrado como ajenas de la modernidad y sin la capacidad de agencia. Es decir, se les niega la contemporaneidad. Lo mismo sucede con sus reflexiones, formas de organización y experiencias. En este sentido, considero que las mujeres practicantes atraviesan una serie de discriminaciones, ya que son oprimidas tanto al interior como al exterior de la comunidad. Por un lado, al interior, son oprimidas por ser mujeres y fuera de sus grupos son oprimidas por ser mujeres, pero además, en este caso, ser musulmanas. Otro ejemplo es la implementación de ciertos conceptos académicos. Desde mi experiencia, se suponía que el acercamiento que debía tener con las musulmanas era a partir de comportamientos violentos o violencia simbólica. Cuestión que debe ser matizada. Ya, desde que, desde el inicio, ya que desde el inicio trabajé junto a musulmanas mexicanas que decidieron abrazar el islam y que ellas mismas están en contra de la violencia hacia las mujeres, sin importar sus creencias espirituales, lo cual nuevamente evidencia la imposición de ciertas dinámicas a partir de una determinada visión del mundo. Otro concepto complejo para esta situación fue la utilización del concepto feminismo, en este caso el feminismo islámico. Por un lado algunas académicas y académicos manifiestan la contradicción existente entre feminismo y los discursos en torno a lo sagrado. Por lo cual, las mismas musulmanas rechazan este concepto. Desde su perspectiva, la igualdad es intrínseca al islam. Para Sirin Abdi, el feminismo islámico es una redundancia. El islam es igualitario. Más bien, las interpretaciones masculinas han reproducido las desigualdades de la modernidad occidental, y a las mujeres no les ha sido permitido reflexionar sobre las experiencias femeninas y otras formas de ser modernas. Es decir, se les han impuesto dispositivos occidentales. De tal forma, las musulmanas deben luchar con sus desigualdades y las desigualdades occidentales. Es importante resaltar las trayectorias de musulmanas. Ellas son, ellas son críticas de su situación desde su contexto han establecido que tienen el derecho a su propio modelo. En este sentido, y al igual que otras mujeres creyentes, creo que más bien es adecuado hacer referencia al, a liderazgos, concepto retomado de Cristina Mazariegos, a partir de su acercamiento con mujeres metodistas en Guanajuato, el cual adapté como liderazgos femeninos islámicos. Por lo tanto... Desde los discursos de secularización, las academias y los medios de comunicación han subalternizado al islam y a las mujeres musulmanas a partir de una construcción otrificada de mujer musulmana con hija, a partir de características como pasividad, subdesarrollo, analfabetismo, represión sexual y opresión, y las cuales necesitan ser salvadas. En este sentido, Lilal Abu Lugdog, en su texto... Do Muslim Women Really Need Saving? explica que estas ideas demuestran un sentido de superioridad y arrogancia. Las musulmanas son agentes activas y críticas de sus experiencias y no siempre buscan el, el derrocamiento del sistema o una reestructuración de los roles de género. Más bien, las acciones van encaminadas a conseguir sus propios intereses y objetivos, pero desde su visión del mundo, como expone Saba Mahmud, la agencia social está implicada no sólo en aquellos actos que producen un cambio progresista, entrecomillado, sino también en aquellos cuyo objetivo es la continuidad y la estabilidad. También es importante tener en cuenta la reproducción de la islamofobia epistémica y generizada. Y nuevamente, de acuerdo con, con Lila Abu lughod necesitamos tomar en cuenta las diferencias de las mujeres en el mundo como productos de diversas historias, expresiones, circunstancias y formas de estructurar sus deseos, lo que permite traer a la discusión la propuesta de María Lugones sobre la colonialidad del género. En este último punto, permito abrir otro cuestionamiento. ¿A qué me refiero con la colonialidad del saber? Bueno, de acuerdo con Miñolo, Rosfogel y Dussel. Es un largo proceso de más de 500 años. En este caso me enfocaré específicamente al saber el, de las ciencias sociales y lanzo la pregunta, ¿quién de nosotros no ha leído como parte fundamental de, la, de nuestra formación textos de Max Weber o Carlos Marx? ¿O ha recurrido a conceptos como religión, cosmovisión, tradición o cultura? Si reflexionamos sobre los referentes a partir de los cuales construimos el conocimiento o citamos como los clásicos, son pensadores europeos. Recurriendo nuevamente a Ramón Grossfogel, comenta que existe una occidentalización del conocimiento y a partir de, de su propuesta retomo algunos puntos relevantes. Primero, la, colonia, la colonialidad del saber está sustentada en el pensamiento cartesiano. La, la frase pienso, luego existo, era idea exclusiva para los hombres europeos y cristianos no eran negros, indígenas, musulmanes o mujeres. Estos otros eran considerados inferiores, no piensan y por lo tanto no tienen derecho a existir y evidentemente menos a pensar. Gran parte de las referencias o textos que acompañan nuestra formación como científicos sociales provienen de las academias de cinco países, Italia, Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. Por lo tanto, está focalizada una geografía del conocimiento, de tal forma, a partir de sus centros de estudio y, las, y los especialistas que forman, tratan de explicar al resto del mundo. Esto va de la mano con la propuesta de Edward Said sobre orientalismo académico. Alguien que enseña, escribe o investiga sobre oriente, hace orientalismo y por lo tanto es orientalista. Eh... Para, para hacer una, un, un, un, un, retomar un poco el concepto de orientalismo. Es un concepto acuñado por Edward Said, es una crítica a la forma en cómo los occidentales, ya sean europeos o estadounidenses, piensan y construyen de las sociedades del Medio Oriente. El es el modo de relacionarse con Oriente basado en un lugar espacial. En este pensamiento el orientalista escribe y el oriental es descrito. Eh, de acuerdo con Ramón Grosfogel y Walter Miñolo, se presenta un monopolio de la producción del saber a través de las universidades intelectuales. El lenguaje especializado es excluyente, racista y sexista. Además, de acuerdo con abu y Michel Desertot, las producciones académicas solo se escriben para los pares. Por lo tanto, si revisamos los planes de estudios de las diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales, encontramos la reproducción de la colonialidad del saber, entendiendo esta como una forma de discriminación del sistema global que habitamos, un sistema mundial occidentalizado, cristianizado, moderno, colonial, capitalista y patriarcal, que ha determinado los conocimientos no occidentales inferiores. En este sentido, hago una conexión con la antropología a partir de la siguiente pregunta. ¿Cómo se manifiesta la colonialidad del saber antropológico? La disciplina antropológica surgió como una herramienta imperialista y un método de dominación. Esto en gran medida se debe a que Occidente necesitaba conocer a las nuevas sociedades que, que aparecían en su horizonte. Para Roger Bartra, esta otredad no era descubierta más bien era inventada. Las primeras investigaciones antropológicas del siglo XIX se abocaron al exotismo de las sociedades consideradas primitivas, mostrándolas alejadas del progreso. Una cuestión importante de apuntar es que la antropología se distinguió hasta la primera mitad del siglo XX por estudiar al individuo alejado de la sociedad occidental, razón por la cual el antropólogo debía desplazarse a territorios apartados de su horizonte cultural. Johannes Fabian, propone que la antropología clásica, al estar alejada en términos geográficos, las ubicó en un tiempo distinto, básicamente primitivo. Al utilizar este marco de referencia, no son incluidas en el mismo plano y se les niega la contemporaneidad. De esta forma, la academia ha jugado un papel preponderante definiendo la otredad y clasificándola en categorías como migrantes, indígenas, grupos étnicos, orientales o de acuerdo a sus pertenencias espirituales. De acuerdo con Eduardo Restrepo, la antropología colonizada ha cosificado y otrificado a quienes se encuentran fuera del sistema occidental. Así pues, se ha instaurado una subalternización sub de estos saberes, experiencias, sociedades y conocimientos. Se podrían citar considerables casos, pero el objetivo es reflexionar en cómo se otrifica a la diferencia. Es decir, este proceso está construido alrededor del desconocimiento, y por la imposición de un sistema universal. Esta idea se relaciona con la construcción de un sujeto-objeto denominado, para mi caso de estudio, la mujer musulmana con hijab. Otro caso de reflexión es el uso de conceptos para acercarnos a otras sociedades. Por ejemplo, nos apropiamos del uso de cosmovisión y tradición para describir a otras sociedades. De igual forma, cuando hablamos de temas de espiritualidades, centramos todo en el concepto de religión, el cual surge de una tradición judeocristiana cristiana o hasta el mismo uso de cultura. Pareciera que son conceptos que se les niega la contemporaneidad y que hay una forma única de ser modernos. Asimismo, es importante retomar el papel central de la academia en la reproducción de esta antropología colonizada. Porque otrifica la diferencia subalterniza o tiene el poder de silenciar voces, como por ejemplo, en el caso de los afrodescendientes o las influencias árabo-musulmanas o la relevancia de los saberes tradicionales en las prácticas cotidianas. Por lo tanto, es preciso establecer que el conocimiento antropológico está conformado por relaciones asimétricas de poder, evidenciadas con los mecanismos en los mecanismos editoriales, las lenguas en las cuales se producen los textos, los procesos de formación universitarios, el uso de un vocabulario y la decisión de autorizar quién dice algo y qué dice. En este sentido, es relevante dialogar en, en este espacio para repensar las formas en cómo estamos haciendo antropología y cómo nos relacionamos con otras sociedades. Es por eso que me acerco al pensamiento de colonial, el cual busca contribuir y mostrar otras trayectorias. Develar los silencios epistémicos de la epistemología occidental y afirmar los derechos epistémicos de las opciones de racialmente devaluadas para permitir, desde el silencio, construir argumentos y otras trayectorias. En este sentido, me interesa traer una reflexión de Lila Abu-Lughod en su texto Escribir contracultura, propone que parte de este cambio en la antropología está en la manera en cómo se formulan los postulados. Por ejemplo, y es lo que está resaltado, casi siempre se suele decir cosas como los bongo bongos son polígamos. Sin embargo, uno se puede negar a generalizar de esta manera y más bien preguntar cómo un conjunto concreto de individuos, por ejemplo, un hombre y sus tres esposas en una comunidad beduina de Egipto que conozco desde hace una década, viven en la institución que llamamos poligamia me parece importante traer esta reflexión para poder acercarnos y a, a, las, a otras sociedades y ahora sí poder, a, poder dejar de reproducir estos dispositivos de la colonialidad. Bueno, y finalmente, eh, ya para concluir, presento algunas reflexiones. Primero, reflexionar sobre la utilización de conceptos como religión, cultura, tradición o feminismo. También, ser críticos de la forma occidentalizada como se produce y se difunde el conocimiento en las universidades. En este tenor es necesario trabajar una visión de pluriversidades y no universidades, como lo plantea Dussel y Grossfogel, entre otros autores. El discurso secularista ha organizado nuestra visión del mundo. Las desigualdades de género son un rasgo genera generalizado sin importar la geografía. La comparación con otras sociedades oculta las desigualdades que se viven en Occidente. Dejar de ver al Islam como la antítesis del secularismo y los ideales de la modernidad occidental. Escuchar las voces, en este caso, de las hermanas musulmanas. Las formas de construir sus antropológicas y de acceder a la modernidad. Y finalmente ser críticos de nuestros propios trabajos. Muchas gracias.